Hola chicos, bienvenidos a PASI. Hoy vamos a seguir con teoría de grafos y en este caso vamos a explicar el algoritmo de Prim. ¿Vale? Y el algoritmo de Prim consiste en buscar el árbol de expansión mínimo de un grafo. El árbol de expansión mínimo sería un árbol, como su propio nombre indica, en el que todos los vértices de un grafo están conectados y esa unión es mínima. Quiere decir que cuando sumemos todos los costes de ir un vértice a otro, pues vamos a tener el mínimo coste. Es decir, que si calculamos otro árbol distinto, siempre su coste va a ser mayor que el que calculamos con nuestro algoritmo de Prim, ¿Vale? Pues entonces vamos a ello. ¿Cómo se empieza el algoritmo de Prim? Lo primero sería empezar con un vértice, el que nosotros queramos. Escoger un vértice. Por cierto, este algoritmo solo sirve para grafos ponderados. No tendría sentido hacerlo con un grafo que no esté ponderado, Puesto que no podríamos buscar un árbol de expansión mínimo sin coste. Entonces, eso tiene sentido cuando está ponderado. Escogemos un vértice. Yo, como soy más de orden alfabético, voy a coger la A, ¿vale? Porque me gusta más. Entonces yo cojo el vértice A. Lo selecciono, ¿vale? ¿Y qué hago ahora? Pues, lo que haría sería seleccionar todos sus vértices adyacentes. Es decir... A con B y A con H, ¿vale? Cuando selecciono las dos posibles, ¿qué hago? Cojo la más pequeña, en este caso de A a B hay 9 y de a, a H hay 3. Pues entonces selecciono H, ¿vale? Yo siempre lo que hago es ponerle aquí un numerito para ver el orden en el que lo estoy cogiendo. Y aparte, abajo, lo que hago sería coger... Empiezo en el vértice A y me voy a H. ¿Vale? Y ahora una coma y sigo buscando, ¿vale? ¿Qué puedo hacer ahora para tenerlo ya todo más controlado? Pues las aristas que he cogido las voy a borrar. No, las aristas... Sí, sí, las aristas que he cogido las voy a borrar. ¿Vale? Pues ahora estamos en el vértice H y... Recordad que tenemos esta lista pendiente de visitarla, pues hacemos lo mismo, el mismo procedimiento. Seleccionar los vértices adyacentes que tiene desde H hasta otro vértice, cualquiera. Es decir, desde H nos vamos a L y desde H nos vamos a E. Entonces aquí lo que pone que se me ha olvidado. Seleccionar vértices adyacentes. Y coger la arista de menor peso. ¿Vale? Entonces hacemos lo mismo. Estamos en H ahora. ¿Y qué hacemos? Pues aquí tenemos de AB 9, de H a L 6 y de H a I tenemos 8. Pues entonces nos vamos a L. Desde H. Seleccionamos L. Y borramos. Ahora estamos en L y hacemos lo mismo. Seleccionamos vértices adyacentes. Pues hasta B, hasta J, hasta I y ya más. Y ahora buscamos el de menor peso. Pues tendríamos 9, 5, 4, 8 y 3. Como 3 sería la de menor peso, pues seleccionamos I. Vamos desde L a I. sería el vértice visitado y este sería el cuarto, ¿vale? Borraríamos esta vista, la borramos simplemente para saber qué arista ya hemos visitado, ¿vale? Después el grafo la tendremos, o sea, el árbol de expansión mínimo lo tendremos que construir con este camino que estamos generando, ¿vale? El resultado no va a ser las listas que queden sin borrar, al contrario, son las listas borradas que yo estoy poniendo aquí, pero la he borrado para saber que ya lo estoy visitando, ¿vale? No nos confundamos. Entonces, estamos en I, volveremos a hacer lo mismo, seleccionar todas las listas que son adyacentes. Con ella. Entonces tenemos otra vez a 9 de H HI8. De i a g 4, de i a j2, etc. La siguiente que cogeríamos, pues sería 2, que es la más pequeña. ¿Vale? Entonces nos ponemos aquí de de i a j y borramos. Volvemos a traspasar. Y aquí es cuando pasa dos problemas que suelen pasar. La primera es que tenemos la arista más pequeña, son estas tres, y las tres tienen el mismo peso. Entonces, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuál cogeríamos? Tenemos esta de cuatro, esta de cuatro y esta también de cuatro. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues eh, podríamos coger la que nosotros quisiéramos Pero, ¿qué pasa? Que... Si os fijáis, esta lista de aquí está con L, y L ya lo hemos visitado antes, ¿verdad? Pues entonces, esta lista no la podríamos coger, ¿por qué? Porque generaríamos lo que se dice un ciclo, es decir, de H vamos, después de H a L, de L a I, de I a J, y ahora de J a L lo que hacemos es un ciclo, porque volvemos a ir a L, y eso es lo que no queremos, eso está prohibido en el algoritmo de Prim, ¿vale? Prohibido ciclos ¿vale? Es decir, si un vértice ya lo hemos visitado, no se visita otra vez, ¿vale? Por tanto, esta no la podríamos coger y podríamos coger la C o la K, la que nosotros quisiéramos. Yo voy a coger, en este caso, la K, ¿vale? Aquí, 6... Que iríamos de J acá, ¿vale? He puesto un 6 porque se me había olvidado el peso de, de ese camino, entonces borra, vuelvo a borrar esta, y ahora tenemos 3, 9 aquí y las anteriores: 9, 5, 4, 6, 9, 3. Estas es más pequeñas, por lo que. Vamos a seleccionar el vértice D, vamos a colocar en nuestro camino de K a D, ¿vale? Y vamos a borrar esa lista. A vosotros como mejor os convenga, si queréis en vez de borrar la lista lo que queréis es seleccionarla con otro color distinto, pues se puede hacer. Lo importante es el camino, ¿vale? El, el camino que construyamos, el orden en el que vamos yendo a los vértices, sería... Lo justo para calcular nuestro algoritmo de print, ¿vale? El procedimiento de borrar para saber qué orden estoy tomando, eso no nos importa, ¿vale? Eso es solo truquitos que nosotros mismos nos creamos para no perdernos. Entonces, ahora estamos en D, sería la lista 7, y hacia acá es 1. No va a haber otro más pequeño que 1, por lo tanto, este sería el 8. Y aquí pondríamos, ya a seguir aquí abajo, ¿vale? Pondríamos desde D a C, Esta arista, por lo tanto, la borramos Una vez que estamos aquí, pues, ¿qué pasa? Estas dos la hemos recorrido Su arista vale 4, no la tenemos en cuenta Estas dos la hemos recorrido Su arista no, vale en no tiene en cuenta Y ya de 4 no hay ninguno más Pues vamos a ver si hay alguno de 5 Adyacente a C de 5 no hay ninguno, porque este sería de 7, por tanto lo que tenemos que hacer es buscar en las previas que nosotros teníamos sin recorrer todavía, alguna de 5. Por ejemplo esta, pero ¿qué pasa? Que I y K ya la hemos recorrido, por tanto no se les vuelve a recorrer. Y si nos fijamos, tenemos de L a B una arista de 5 y ninguna de las demás, excepto esta, pero como ninguno de los dos vértices lo hemos visitado, pues no podríamos cogerla. Entonces, Cogemos de L a B. Sería la 9, ¿vale? Y como yo hago, la bolo. Ahora, tendríamos que buscar otra de 5. Y como veis, sería esta. Como hemos dicho, ya la hemos cogido. No la podemos volver a coger y no hay más de 5 por tanto pasamos a 6 podríamos coger tanto esta como esta de aquí la que vosotros queráis yo voy a coger esta vale entonces vamos desde a este número ya sería el 10 vale y borro la lista para no perderme me ha dicho eso es un truco y ahora si os fijáis, esta sería de 5 y esta sería de 6. ¿Qué hacemos? Pues cogemos las de 5, ¿no? Más corto. Cogemos esta de 5. Nos vamos de E a F. F sería 11. Seleccionamos pues todas las aristas que son adyacentes. Y nos quedaría G, sería la única que nos queda por recorrer. Por tanto, si este camino desde I a G es 6... Y desde F a G, E7, ¿cuál vamos a coger? Pues, obviamente, el camino más corto. Entonces nos vamos desde I a G. Una vez que ya hemos visitado todos nuestros vértices, ¿qué hacemos? Pues, tendremos que construir el árbol siguiendo este camino, ¿vale? Yo lo que voy a hacer va a ser borrar todas las aristas y quedarme con los puntos, ¿Vale? Así que cuando yo tenga que construir mi árbol, lo único que tendré que hacer será mirar el orden que tiene cada uno de esos vértices en nuestro camino. Es decir, a este le he puesto el 1, ahora iría el 2, el 3, ¿vale? Entonces, así, de una manera también más sencilla de construir nuestro árbol de expansión mínimo con el algoritmo de PRIM, ¿vale? Entonces, nuestro primer punto sería la A, y nos vamos a H... Desde H nos vamos a L. Desde L nos vamos a I. Desde I nos vamos a J. Desde J nos vamos a K. Desde K nos vamos a D. Si quiero también puedo seguir el orden de los puntos, que es lo que he dicho antes. 8. Lo que pasa es que si lo hago así, pues... ¿Me puedo equivocar? Pues de, que de hecho, no, he tenido suerte pero me he equivocado. Y ahora nos vamos de L a B, de D a E, de E a F, y de I a G. Voy a volver a poner los pesos para así eh, terminarlo. ¿vale? Tendríamos aquí eh, 3, eh, 6, 3, 2, 4, 3, 1, 5, 6, 6 y 5, ¿vale? Pues este sería nuestro árbol de expansión mínimo buscado con el algoritmo de Prim. En el siguiente vídeo voy a hacer lo mismo pero con el algoritmo de Kruskal, que realiza otro procedimiento para calcular el árbol de expansión, ¿vale? Entonces, en nuestro árbol eh... de expansión, tendría que ser el mismo, obviamente, en el algoritmo de Kruskal. ¿Qué pasa? Podría haber otro, distinto, que tuviera el mismo peso. Pues entonces podría salir uno o podría salir otro, ¿vale? Eso ya depende. Si solo hay un árbol de expansión mínimo en ese grafo, con el algoritmo de Pring y el algoritmo de Kruskal, llegaremos al mismo eh, árbol de expansión. Si hay diferentes, y todos tienen el mismo peso, ¿por pues llegaríamos a, probablemente, algo de expansión en mínimo distinto. Eso ya depende. Estarían bien los dos del, indistintamente del árbol que salga, ¿vale? Espero que hayáis entendido el algoritmo de print. Si tenéis alguna duda, pues nos lo decís por YouTube, por el foro, por donde queráis. Si te ha gustado, dale a me gusta y así yo sigo haciendo algoritmos y cosas de estas, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!